Este proyecto de comunicación trata sobre lo que conocemos todos como el barrio exautódromo y obviamente bueno, la posibilidad de muchas familias de poder construir su casa ahí en, esa, en, esos, en esos lotes. Desde el año 2016, incluso también charlando con muchos vecinos, nos manifestaban un poco sentir el abandono de la presencia del Estado. Y en estos encuentros no, nos marcan cosas como la ausencia de luminarias, la ausencia del regador, hay... hay tierra que queda suelta en las calles y vuela muchísima tierra en, en todo el barrio, pues dicen que le da un poco de bronca cuando miran el plan vial eh, y ven que ahí están los materiales que se podrían utilizar para reparar las calles, eh, que hablan con algunos trabajadores y le dicen que si no les bajan la orden no pueden ir a trabajar ahí, que los días de lluvia también se hace intransitable las calles del, del barrio Exactódromo. Es por eso que solicitamos al, al departamento ejecutivo a través de este proyecto de comunicación y en particular a la Secretaría de Obras Públicas y a la Secretaría de Gobierno, el inmediato mejoramiento de las calles, la provisión de luminarias, el mantenimiento de los espacios verdes y acercar servicios como el de la recolección de basura. Claro que vamos a acompañar con este proyecto de comunicación. Bien, de esta manera entonces queda aprobado por unanimidad el expediente 356 22, proyecto de comunicación, mejoramiento barrio ex autódromo.